obliga a las instituciones e ir más allá de lo que resulta cómodo. Cuál sea el relato oficial en un país es completamente determinante en cuál es incluso la, la identidad popular. ¿Hay democracia plena? Sí pero con alguna sombra. Decirnos que la democracia tiene que estar caracterizada por la transparencia. No puede haber poderes invisibles. Como se decía, no hay tantos años, llaman de democracia y e no lo es. O es, o o Quien no tiene... ...un servicio secreto, tiene complicado el gobierno. Aquí la democracia se construyó con materiales de segunda calidad. Intentan inocular inocularme de una sociedad de galega. No nos ocaso una sociedad de galega. Hay un problema de visión de país, de visión de sociedad. Do último número solo sobrevivieron dos ejemplares. El resto fueron queimados. En Portugal, una revolución y, en el caso español, una transición.